Tenemos una obsesión, un objetivo, que muchas veces suena un poco a, a bullshit ¿no? o casi a, a ego, pero que son cifrar mil millones de facturación. Y ese es el tamaño, cuando miras el panorama o el ecosistema de marcas de, de mobiliario, ahí estamos en el top 5, top 10 global. Y ese es el objetivo que tenemos hasta el, el 2030, que es conseguir ser grandes ni, ni, ni por generar más beneficio ni por un motivo A, B o C, sino para realmente asegurarnos que nuestra visión Transformadora el mercado se puede tener uh, efecto en cada uno de los continentes donde queremos tener presencia. Bienvenida, bienvenido. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Frances Julia, managing director de Cave Home, una marca de mobiliario y decoración que ha facturado. Ojo, Lorito, más de 153 millones el año pasado y siguen creciendo. Y es que, sobre todo, es que tiene un crecimiento año a año. Yo cada vez que veo facturación de quejón, que lo llevo siguiendo un tiempo, pegan unos saltos para arriba que digo, vaya maravilla. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, un placer. No, ¿veis? Lo, lo comentamos antes de grabar, ¿habéis.? Varias cosas, ¿no? O sea, está, estáis en un segmento un poco distinto del que solemos hablar. Solemos hablar con gente muy digital, vosotros estáis en un segmento más tradicional, pero que os habéis digitalizado muy bien. Y encima estáis en un segmento que es más, yo diría complicado, ¿no? Hablamos muchas veces con marcas de moda, que tienen un producto que es fácil de vender y demás. Y, ojo, vosotros vendéis muebles. Yo sé, comprar hace poco una mesa que pesaba mogollón. Es decir, uh -huh. es, es complicado. O sea, que creo que además del crecimiento tiene el reto añadido, ¿no? de, de que estáis en una industria que a lo mejor no es tan fácil hacer esto y es un poco lo que quiero desentrañar hoy en el podcast, ¿no? Ent entender bien vuestro negocio y cómo estáis haciendo una propuesta de valor bastante diferencial, más moderna, con un punto digital pero también con muchas otras cosas y yo creo que para comenzar me gustaría conocerte un poco mejor porque tú, en tu trayectoria profesional eh, tienes un paso muy importante ¿no? por una empresa tecnológica y no sé si imagino que de ahí inspira un poquito algo de lo que estáis haciendo. ¿no? cuentas un poco tu trayectoria profesional, tus inicios en el mundo digital y ya lo conectamos con, con tu momento actual en Key Home. Perfecto. Sí, a, al final yo estudié Economía en la Universidad Pompeu Fabra aquí en, en Barcelona. Siempre digo que disfruté poco el contenido de, de la carrera. Pero me abrió muchas puertas que luego me han acompañado pues a, hasta el día de hoy. Una parte importante es que paralelo a lo que fue la carrera, entré en la fundación de la innovación de Bank Inter, que tenían un think tank donde al final el proyecto era terminar creando una startup con un grupo de, de amigos y esto fue entre segundo y tercero de carrera. Y a raíz un poco de este proyecto y de estar creando un, un proyecto pequeño que luego no salió a luz con un compañero, descubrí todo el ecosistema a, a startupero de Barcelona en la época que estaba en, en plena evolución y, y sigue sí, desde entonces. ¿no? Y ahí es cuando entré en contacto con, con CanTox, a, al inicio con sobre todo Tony Rami y Philippe y y siempre, pues, bueno, hubo, yo creo, muy buena conexión desde el inicio, por, como digo, por parte mía, uh, pero tenía como la obsesión. Y es que cuando en, esto era 2012, 2013, no era tan común. El entorno startup del entorno universitario estaba muy alejado. Tú hacías la carrera de economía o ADE y era banca de inversión, consultoría o gran consumo casi, ¿no? Y todo lo que se salía de aquí era como un raravis. De hecho, creé el primer convenio con la startup de, de prácticas con, con cantos de la universidad. O sea, era un poco algo raro. Y, y de hecho, y esto se ha dicho muchas veces a Tony uh, entré en contacto mucho con ellos y luego lo que les dije es, me gusta mucho el proyecto, pero ellos eran ex consultoría, habían estado en Deloitte, les dije a ver si me podían conseguir entrevistas en consultoría, porque estaba en segundo y era complicado ¿no? entrar en, en prácticas en segundo. Y así empezó un poco la relación, hasta que fui a un par de eventos de ellos y, y pues me dijeron, ¿y por qué no vienes a trabajar con nosotros que es mucho más divertido estar en consultoría? ¿no? Y, y así entré, que fui uno de los 10 primeros, de, de primeros trabajadores en, en Cantox y al final yo, yo lo que siempre digo es, uh, lo que me sirvió mucho en ese momento fue tener un mentor como, como Tony cuando ahora la gente me dice, ¿no? ¿Qué, qué, ¿dónde elijo? ¿Dónde voy? ¿Qué compañía? Siempre, antes que poner un logo en tu currículum, pon un contacto de un mentor. Porque sobre todo en etapas iniciales, a mí fue lo que, lo que me hizo crecer y desarrollarme mucho. La parte del mentor y luego, por otro lado, en una startup, que aparte con la ambición y el crecimiento que tenía cantos en ese momento, estás expuesto a situaciones, a responsabilidades, a decisiones, a con mucho más peso en el desarrollo, en el retorno de una compañía que no puedes tener en una gran corporación. Con lo cual, cada llamada, cada acción, cada proyecto nuevo que pones en marcha, tiene un efecto directo en el bien, en las posibilidades de levantar una siguiente ronda, etcétera, etcétera. Con lo cual creo que pasas por un proceso de maduración uh, radicalmente o drásticamente rápido. Y, y eso fue, pues, bueno, supongo que lo que llevo dentro e intenté algo desarrollar dentro de, de, de CAFE. Claro. Y de ahí te ya sacaste algún aprendizaje, alguna cosa que te hayas traído directamente, yo sé, dos, tres learnings que sin ese paso por Cantox a lo mejor no, no tendrías a día de hoy. Sí, yo un o podría decir muchos, ¿eh? pero para mí el más importante fue la, la importancia, de la cultura de, de, de empresa. De hecho, yo siempre tenía una frase que no sé quién decía ahí, pero que no sé si de o o demás, que decía, ¿no? que la cultura se come la estrategia a, para desayunar. Y es que al final es, es así. Yo lo que me encanta pues, es crear una empresa muy jóvenes, Philip y, y Tony, junto con, con John, por la parte de tecnología. Uh, y ahí crear una cultura, no diría de campus universitario, pero donde la gente se sentía pues, muy alineada con la visión y visión de la compañía. Al final era un, una gran misión como la, la revolución fintech del momento, ¿no? Que era cambiar el modelo financiero ir contra la banca, que en esos años pues era un, un claim bastante fácil de captar gente con, con un poco esa misión. Luego ha ido evolucionando mucho y al final es un, un ecosistema donde coexisten ¿eh? entidades y, y fintech. Pero luego una oda al empoderamiento del, de los equipos, del trabajador, a dar mucha re responsabilidad. Yo con 21, 22 años ya me dejaban llevar a equipos, te traían a reuniones con empresas del IBEX, o sea, un entorno donde podías aprender y desarrollarte muy rápido, pero basado sobre todo en lo que, es, lo que antes había una tecnología y un producto diferencial y, y ganador, pero la cultura, esa esencia de, de mejorar y de aprender, era lo que uh, marcaba la diferencia y lo que, pues bueno, uh, llevó a, a Cantox a lo que ha llegado hasta hacer el éxito en el BNP el año pasado. ¿no? Sí, desde, desde luego ejemplar. Y, y tú has sabido coger todo eso, ¿no? Y te lo, te lo has traído a Cave, que, que para quien no lo conozcas, o sea, Cave Home sale de un, de un grupo más tradicional, que es el grupo Julia, que es de, además es, es tu familia, ¿no? Es un, un grupo sí. familiar. ¿Cómo, ¿Cómo haces eso? O sea, ¿cómo. No sé cómo fue el momento en el que desde el grupo un poco más industrial tradicional, porque al final hacéis muebles, pero creo que más en distribución, un, un modelo más clásico, sí. decís, oye, va, vamos a crear una marca. Sobre esto, al final sobreintiendo sobre los mismos cimientos, con una serie de valores distintos, con una propuesta de valor distinta. ¿Cómo es ese paso? ¿Quién se le ocurre la idea? ¿Cómo hacer los primeros pasos? Cuéntanos un poquito. Sí, al final es como dices: hace 40 años mi padre fundó el, el grupo. Yo siempre digo que él es el visionario y el resto intentamos ejecutar, no cargarnos un poco su, su visión. Y él empezó hace 40 años, como decía, yo siempre digo, antes, ¿no? ¿Qué levantó capital? El trabajar los fines de semana de camarero para poderse pagar uh, las, las facturas de inicio de la compañía uh, de lunes a viernes. Uh, y él, pero él creó esto como un, un proyecto separado. O sea, él era un, un comercial de, de distintas uh, marcas de mobiliario que distribuía y luego creé esto con, creó esto con la idea de poder llegar a crear algo propio en un futuro, ¿no? No distribuir solo marcas de terceros, sino uh, terminar consolidando un, un grupo propio. Con lo cual, los primeros, diría, casi 15, 20 años, era un proyecto muy regional, uh, solo en el noreste de España, la parte de Cataluña, Valencia, algo de Aragón, pero, pero muy, muy, muy muy local. Hasta que ya hace 15, entre 15, 20 años, dijo, vale, la distribución de terceros tiene ya una durabilidad y no me da una perspectiva a largo plazo suficientemente ambiciosa ¿no? o, o sólida como para poder o estar o seguir apostándolo todo por ahí y empezar a, a, a crear estructura y desarrollar lo que esta compañía. En hasta 15-20 años eran tres trabajadores el grupo, con lo cual a partir de entonces, yo siempre digo que empezó una revolución pre-Cave, que fue, por un lado, empezar a diseñar producto propio, o sea, empezar a ser una marca diseñadora y que fabricaba el producto y lo distribuía solo a clientes B2B. Tiendas, algo de Oreca, ¿no? hoteles, restaurantes y demás, y que empezó, que esta fue la segunda revolución, a exportar. Y eso fue lo que permitió al grupo sobrevivir la crisis del ladrillo aquí del uh, 2007-2008, que al final se cayó el mercado de la construcción por un 80% y el de mueble va totalmente ligado al de la construcción. Con lo cual ahí desaparecieron muchos grupos de mobiliario. Aquí había la suerte de estar con un, un pie y medio fuera en, en exportación, que representa ya pues, el 80%. Con lo cual había esta parte del diseño propio, había la parte de la distribución de la facturación, país-canal, y luego había otra parte que fue la digitalización. Esto en 2009 uh, se lanzó, la, el primer e-commerce B2B de muebles en el mundo, lo lanzó el, el grupo Julia, uh, que ahora parece poco revolucionario, ¿no? una web donde ibas veías el esto en tiempo real, uh, precios, condiciones y demás, pero en el sector no Eso que es tan aburrido, tan tradicional históricamente, pues fue una gran revolución. Y ahí empezamos un poco el, lo que fueron las semillas de, de Cave. Y hubo un momento en el 2000, entre el 13 y el 14, donde se hizo una reflexión estratégica profunda. Yo participaba tangencialmente de esto, al final la empresa familiar Ravides 365, uh, y era un proceso que mi padre se, se preguntó: Ostras, ser un, un distribuidor, ¿no? aunque seamos un diseñador, pero estar aquí a medias, ni el cliente final nos asocia el producto con una marca, porque al final era marca blanca, vendíamos ¿no? las tiendas multimarca que, que todos conocemos que cada vez, por desgracia, quedan menos. Y aparte, pues, no tenemos cero contacto con el cliente final. No conocemos quién es, cuáles son sus gustos, cómo, es, cómo se está evolucionando y, y demás. Con lo cual, pues, con esta posición, podemos decir, de, de no, no mucha fortaleza estratégica, pues, se decidió lanzar toda la pata B2C, que al final fue, es, es casi una iteración más del negocio de las que llevamos haciendo, que era dar el salto ya a poner, a acercar lo que era nuestro producto y nuestra visión del mundo inmobiliario directamente al cliente final. Como es una visión por tipología de producto, por relación calidad-precio, por muchas series de, de pautas que rompía un, po un poco con lo que era el estándar del mercado, uh, tuvimos que hacer la expansión de inicio nosotros directamente, ¿no? abriendo lo que es la parte del e-commerce e que lanzamos en, en Francia, un, un pequeño test. No hicimos el salto en España hasta el final del 16, 17 que coincide un poco con, con mi entrada en, en CAVE y empezamos un poco esta revolución, que es ir a vender directamente nuestro producto al cliente final mediante el B2C online y empezar a que, crear que el cliente asociase nuestro producto con la marca, que luego podemos hablar más de ello, pero que era la gran obsesión. El hecho de crear una marca reconocida, de generar esta necesidad de consumo al, al cliente. Qué chulo. Ahora, ahora vamos a entrar a la marca y hay hacer te una pregunta como un pelín personal, entre, entre comillas, ¿no? Pero porque si yo creo habla poco. Es, claro, tú ahora entiendo que, que vives la empresa de otra forma porque, claro, estás totalmente involucrada en la gestión. Pero ¿cómo, cómo es eh, vi, vivir una empresa familiar desde dentro cuando eres más pequeño y todavía no estás en, en la gestión? Porque yo creo que hay mucho sacrificio ahí, ¿no? Es decir... Eh, tengo la siendo empresario y teniendo familia, tengo la sensación de que, que tiene que ser complejo, eh, porque vives mucha más tensión, lo que has dicho tú. La, la empresa está todos los días ahí y, y no sé, tiene que ser, por un lado, una, la positivo pero en cierta manera una losa, ¿no? Que también de, de problemas y de cosas. Sí, eso que, digo que la figura del emprendedor, el empresario es la... Des... La eterna olvidada casi por la sociedad, ¿no? porque por un lado genera un poco de animadversión, por, por según, en, según contextos, pero luego todo ese sufrimiento ¿no? de tener al final tantas familias que, que comen un poco lo que te estás creando, tanta tensión y más cuando es un, una empresa familiar de capital privado, pues todo eso genera un día a día. Pero al final, ese un poco el, el ser naif, esa ambición desenfrenada que, que ha tenido mi padre siempre y ese drive y que sigue, nos sigue contagiando a todos a, a diario, ¿eh? ese. Es, es, esa visión, esa visión o ese motor que viene por detrás, lo vives como, un, como otro hermano. Yo siempre digo, tengo un hermano pequeño y teníamos un tercer hermano que era, que era la compañía familiar y lo es con, con mucho orgullo y con mucha pasión. Creo que es importante, y creo que este mi padre también lo hacía muy bien, poder separar y desconectar ¿no? lo que es familia y empresa familiar, pero uh, indirectamente siempre estás conectado. Y me acuerdo que me cogía vacaciones de cantox para irme a Asia o Europa a hacer ferias de comerciales con Cave con y mis vacaciones era pues podría ayudar a la empresa familiar a que siguiese creciendo, ¿no? Con lo cual, lo vives con con mucha, mucho sentimiento de pertenencia y, y como un elemento que coexiste lo que es el, el, el entorno familiar. Qué chulo, qué chulo. Eh, cuando nace Cave... Kate... Tú en todo momento pensabas, o sea, tenías claro que ibas a, a, a liderar el proyecto, a formar parte o, o hay algún momento en tu, cuando terminas Cantos que, que tú empiezan a encajar las piezas. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Sí, yo creo que indirectamente todos los que tenemos empresa familiar en casa uh, queremos o nos proyectamos a futuro siendo, siendo parte, pero yo la, la principal barrera que tuve, o sea, cuando tomé la decisión de, de buscar un nuevo reto profesional, profesional después de Cantox, ahí se abren distintas opciones, ¿no? Porque de hecho antes, es ir a un mundo más de consultoría, ir a una gran corporación, quería cambiar un poco de, de sector. Ah, y luego había la parte de la empresa familiar que si miraba la lista, pues era la línea 10 de 10 de, posibles destinos. Y yo siempre, cuando he hecho la, la reflexión a posteriori, que siempre es muy complejo porque tomar, ¿no? Hacer reflexiones a posteriori, pues, siempre estás muy, muy biased, por lo que eligiendo pero creo que mi principal barrera por poner Cave en, en, el, en la última opción era el ego. Y es así. O sea, el ego de no querer ser hijo de, el ego de querer montarte un poco a, a tu historia profesional por, por, por tu, propia, tu propio, propio camino. Y eso es lo que porque si, si no hubiese sido hijo de mi padre, realmente la opción de Cave era una opción casi de intraemprender de dentro de un grupo, con una ambición a futuro pues, muy grande. Y ese proceso casi de reflexión, de digerir el, el ego personal, uh, etcétera, me llevó a uh, realmente pues, explorar o analizar la opción como muy interesante. Cave está justo uh, empezando. Estamos empezando a incorporar perfiles más del mundo digital, pero había una estrategia de orquestación muy necesaria, ¿no? Que iba más allá de lo que es la página web o el e-commerce, a crear un proyecto realmente relevante y, y, y muy transformado dentro de la industria. Con lo cual fue un proceso, te digo, de asumir lo que era la parte de, de Ego, de ver realmente también, porque había un protocolo familiar, en ese momento está mi padre y también uh, dos de mis tíos que entraron al proyecto bastantes años más tarde de, de que mi padre lo fundara, y había un protocolo familiar muy estricto. Es decir, solo podía entrar un familiar si había una posición abierta, que un poco macheaba con, con sus características, sus capacidades, etcétera. etcétera. Había esa posición, con lo cual, pues después de hacer un proceso, igual que para entrar a otra compañía, pues decidía apostar por la opción de, de Cave. En, en ese momento no, no entras como Managing Director, ¿verdad? entras en, en, en, otra, en otra área y, y, y empiezas a crecer ahí dentro de la compañía, que también me parece algo muy chulo. Esa, es, no es aparte de lo que has dicho tú, que existe un protocolo donde diga, oye, que, que tiene que haber esa oportunidad, tiene que haber encaje y es una forma de proteger a ambas partes, ¿no? También, tanto a la persona como a la propia empresa. Totalmente. Al final, para poner en contexto, en el 16, el grupo, con todo que hice incluido, facturó menos de 20 millones, con lo cual era un, un, una empresa y era una pyme sólida, pero, pero aún a, con un, un alcance, digamos, a una dimensión pequeña. Y ah, yo hice lo que es un mini graduate program dentro de una pyme. O sea, al final, yo ya, porque desde los vamos a decir, 16 años, pero era antes, uh, venía a ayudar a la empresa. y empecé lavando el almacén, barriendo el almacén, uh, descargando los contenedores y, y así fui un poco conociendo las distintas áreas de la compañía, siempre maldiciendo un poco a mi padre, que ahora se lo agradezco, ¿no? Porque es la, la cultura del, del esfuerzo y valorar es lo que tienes. Pero ya cuando entré tenía una visión bastante transversal. No obstante, estuve desde eso en la parte comercial y B2B al inicio, que era cómo convencemos a toda la distribución de que esto que vamos a lanzar nosotros directamente no es un enemigo de, de ellos, sino que es un complemento, que luego podemos hablar que esto tiene tuvo sus migas. Estuve en operaciones, participé en el equipo que abrimos la primera tienda física, estuve en atención al cliente y, y postventa porque era un área que veíamos que cada vez tendría más, más peso y así he ido pasando por distintas, distintas áreas. La verdad es que fue una forma súper chula que ahora que me ha, tomido, me ha tocado asumir lo que es la, la dirección general de, de todo el grupo, pues he tenido más o menos impacto y presencia en cada una de las áreas y esto me da pues muchísima información. Esto es buenísimo lo que dices tú. Te da... yo, yo, yo, me... yo estuve hace mucho tiempo en Unilever con mis inicios y había esta figura ¿no? de, de trainee que, llamaban, que al final iba pasando por distintos departamentos y que también tenía que ir a factoría, a fábrica y claro, te da, te da una visión para cuando luego eres gestor de oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes la realidad? que es súper interesante? Voy a conectarlo con esto que has dicho, ¿no? Que entras, empiezas a llevar esta parte un poco eh, B2B, tienes esta relación, que además bueno, te, creo que tenías un poco de experiencia de Cantox en ese tipo de, de sí. relaciones, eh, pero es verdad lo que has dicho tú, que es complicado, pasas de ser un, un distribuidor a ser una marca, eh, tus partners o la gente con la que te apoyaba ahora te empiezan a ver como un, como un posible competidor. ¿Cómo fue este proceso y cómo, conse no, no sé, cómo conseguisteis es que no hubiera demasiada fricción en esos inicios, con este movimiento? Fricción hubo, porque al final somos animales aversos al, al cambio y, y eso sería como un riesgo potencial, pero fue una labor muy, muy de docencia. Nosotros siempre hemos tenido claro, y así si lo definimos: no queremos, no aspiramos a ser ni la red de tiendas o e-commerce más grande del mundo, aspiramos a ser una marca reconocida globalmente y líder. Es decir, y sabemos que cuando eres una marca, pues obligado estás a, a ver la distribución como a, multicanal. Como venimos del B2B, eso lo teníamos clarísimo y sabemos los beneficios de juntar ambos mundos, ¿no? El B2B B2C. c ¿Cuál es también lo, la dinámica que rompíamos de mercado? Es crear una marca en un sector muy poco marquista. En el 15, en el 16, nos decían los distribuidores, estáis locos, nunca vais a construir una marca de muebles porque no existen marcas de producto y que la gente me viene a mí a comprar para que yo les asore y le haga un poco de curator del, del mundo. ¿no? Y nosotros veíamos, ostras... El mundo del fashion, el mundo de la electrónica de consumo, el mundo del gran consumo, todo cada vez se verticaliza mucho más con una marca, con unos valores, con un, un, una forma de hacer, etcétera, etcétera. Con lo cual teníamos, al final para mí es muy claro tener tu visión, haberla trabajado, tener muy clara esa visión y ejecutar en esa línea y luego una labor muy de docencia. Otra cosa que hicimos antes, cuando la distribución es marca blanca, pues, terminar la distribución prostituyéndose. Y lo que teníamos era no sé cuántos miles de, de fichas de cliente abiertos en, en España. Yo creo que casi cada tienda de muebles que abría o, o se registraba tenía un catálogo de Cave en, en, ese, en ese momento de Julián en su tienda. Y lo que hicimos fue seleccionar muy pocos distribuidores, pero muy relevantes, darles la exclusiva de esa región que antes no, no tenían, hacerlos partícipes de la estrategia y que se alinearan un poco la visión de, de la compañía. Y luego decir, yo te quito la competencia, igualmente tú me quitas la competencia de tu punto de, de venta. Y se convertían directamente en distribuidores de CAVE. Adecuaban uh, parte de su tienda al estilo de CAVE como una mini representación, siempre hemos dicho, de una flagship de CAVE dentro de su tienda. Nosotros estábamos visibilidad en nuestra página web como punto de distribución oficial. Con lo cual, empezás a generar unas sinergias. Y aquí siempre necesitas, igual que, ¿no? Hablan de los uh, super early adopters con, con la parte de tecnología, pues, uno o dos súper que que realmente estén súper alineados con la visión y son siempre X casos de, de éxito que luego hacen, evangelizan un poco el, el concepto con el resto de, de la distribución. Y, y así es. Qué, qué chulo to, toda esa parte. Eh, en, en aquel momento, porque claro, ahora también tenéis tiendas propias, ¿no? Al menos tenéis alguna y alguna En ese momento no sé si tenías ya en mente hacer Tienda, porque quizás es la parte más compleja, ¿no? Con, de de gestionar con un distribuidor es yo te doy una exclusiva, te doy un, un espacio, pero que sepas que voy a montar también mis tiendas y, y, y ahí es donde pueda haber más miedo. Sí. Aquí lo que, hemos, lo que vimos y hemos estado analizando y compartiendo mucho con todo nuestro estructura de distribución es que el mercado inmobiliario es enorme. Es mucho más grande de lo que la población se imagina. ¿no? Es, de hecho, tú vas por la calle siempre ves un negocio que se está abriendo, un restaurante que se está reformando, una nueva promoción. Todo eso, siempre digo, son clientes potenciales más allá de el que se renova el salón porque ya lleva X años y, y quiere cambiar un poco de, de estilo. Por lo cual, el sector es enorme. Aquí lo que nosotros queríamos hacer y estamos haciendo es unificar un poco la demanda. Tenemos claro que el canal de inicio y donde empieza un poco todo es en la página web, donde nos permite explicar muchas historias, donde nos permite con, contactar y conectar con nuestra comunidad, con nuestros clientes, etcétera, etcétera. Y luego necesitamos puntos de venta físico para acompañar esta experiencia. Nosotros somos una, una empresa que tiene el efecto, de esos memes al, al revés. Es decir, que cuando ves el producto en directo, pues es, es mejor muchas veces que lo que había en, en la imagen. no por lo cual, teníamos muy claro que el paso por tienda, el paso por espacio físico de un cliente es muy relevante. Cuando le decimos a la distribución, vamos a abrir nosotros las flagships directamente, las flagships en, en Madrid, en Barcelona, ahora abrimos en, en Milán, en París y demás, son flagships muy céntricas, en muy buenas localizaciones, con mucho tráfico y que sirven como unidad de negocio, como es lógico, pero sobre todo como elemento de generación de, de brand equity. Y cuando les decíamos, es que abrir una flagship en París uh, o, en, o en Niza o en Milán hará que tu franquicia de cómo en este caso, pues venda mucho más porque generamos repercusión de marca, uh, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto sobre papel queda muy bonito y hay gente que lo entiende. Luego, cuando entramos en detalle y vemos los ejemplos claros, como ya tenemos en, en, en bastantes sitios, pues ahí es donde todo empieza a cobrar mucho más sentido. Lógicamente, donde antes teníamos, pues, 500 puntos de venta abiertos, ahora tenemos una flagship, dos distribuidores en nuestra página web. Con lo cual, en comparativo, hemos cargado el 97% de la distribución. ¿no? Hemos focalizado mucho más en un entorno donde, Uh, hay mucha más alineación estratégica y, y comercial esto a, a mí me encanta porque me, me encanta todos los procesos de foco y de simplificación que curiosa o sea, al final cu cuando claro, tenemos mucha gente por el podcast como tú que, que habéis conseguido crecer negocios a una escala brutal y siempre hay un momento de simplificación de hacer foco de reducir tendemos a hacer más ¿no? oye más puntos de venta mejor y, y esta parte me flipa eh, francés ¿Cómo creáis una propuesta de valor para Cave Home diferencial? ¿Cuál, ¿Cuál es esa propuesta de valor? ¿En qué os centráis? ¿Cómo trabajáis la marca? Porque lo he dicho, ¿no? es, pues, quizás en muebles te viene a la cabeza IKEA, pero no, no como marca, mm. sino como bueno, bonito, barato. Es decir, sí, claro, sí. Yo, yo, yo que he mueblado un salón siendo pues, mucho más joven, era como, ¡qué guay! Que puedo tener un mueble barato. Eh, pero lo pero que has dicho tú, no estamos acostumbrados a ver marcas y sin embargo, Cave Home destila. De yo que es. Consigues un rollo moda en cierta manera, consigues transmitir uh -huh. otra serie de cosas que no es fácil pensarlo en, en, en muebles. ¿Cómo fue ese trabajo y, y, y cuáles son vuestros pilares? Sí, aquí al final, es eso que tú dices, hay un gran player que domina y que factura el doble que Inditex, con lo cual indirectamente uh, todo te lleva un poco a la, a la comparativa, que es el modelo de mobiliario que seguramente la, la última década y media se ha, está anteponiendo, que es un poco el, siempre digo, el, el fast furniture, donde ¿no? a accesibilidad, uso específico y, y a un poco regeneración. Nosotros veíamos que el futuro iba, o sea, no había más marcas en el mundo del mobiliario, primero, porque es un sector con mucha menos repetición que otros sectores, ¿no? Es muy difícil crear un usuario recurrente en cuanto a compra de sofás, ¿no? Por eso la parte de desarrollar cuantas más categorías complementarias mejor. Y luego que al final la parte de la dificultad operativa y logística te limita muchísimo una expansión a una distribución global. Yo con sede en España, ¿no? Puedo vender ropa, puedo vender electrónica de consumo, puedo vender libros casi en todo el mundo y el coste logístico, digamos, unitario, no, no me va a dejar fuera de, de juego en, en casi ningún país. En, en muebles, yo sí quiero enviar un sofá, me permite hasta máximo norte de Europa. Y si quiero hacer una entrega express, necesito almacenes de consolidación ya casi en el norte de Europa. Si lo quiero enviar en Estados Unidos o en Asia, donde estamos expandiéndonos ahora, o creo una, un copy paste de una operación, una infraestructura logística, o los, los, los económicos no me salen, ¿no? Incluso con parte de producción y demás. Por lo cual, esta barrera de entrada operativa logística y la poca recurrencia hace que sea un sector muy poco proclive, a generar una marca. Bueno, sabíamos de ese reto. ¿Qué es lo que eh, veíamos también? Que la distribución estaba súper fragmentada en ese momento. Es decir, tú mirabas España y el, casi el 70 y tantos por ciento, cuando el 80, ha ido decreciendo cada año desde entonces, pero era distribución marca blanca multimarca. Seguro si que preguntamos a nuestros padres, a abuelos demás ¿dónde ibas a comprar muebles? Pues era la tienda de muebles del pueblo. Donde ibas ahí, y el señor X, pues ¿no? te, te ayudaba a modelarte tu, tu casa. Veíamos que ese modelo de distribución, pues, iba a ir a menos, igual que pasó, como he dicho antes, en otros verticales del retail, y que ahí había había un, un potencial de consolidación muy interesante. Y que igual que pasa en cualquier otro sector, hay muchas opciones, como hay muchos tipos de cliente que es un poco el error que siempre caemos. El cliente quiere, no, el cliente, no, hay 20 años de clientes. ¿no? Ahora están ahí desde empresas a plan base de, de comida y luego se, se ponen también de moda a, a empresas que van a, a, al otro extremo, que es, ¿no? Por lo cual, hay mucha, muy, mucho cliente muy variopinto. Partiendo de un poco de esa lógica, creíamos en crear una propuesta de valor muy, muy, muy, muy bien identificable, que, al final, un lujo accesible. Entonces, lo que veíamos era que el, estamos viendo ya uh, que la tendencia de consumo va a cambiar. Es decir, por un lado, uh, la, toda la parte de la segunda mano, que lo podemos entrar, ¿no? la parte de sostenibilidad, cómo está evolucionando y cómo está cogiendo peso. Y también que la gente, pues, prefiere, la gente entiendo, ¿eh? nuestro uh, target de usuarios prefiere comprar menos a menudo, pero cosas de mayor calidad y con una durabilidad superior y que generen un confort X. Eso ayudó mucho. El COVID también, cuando todos nos dimos cuenta que pues, invertir en nuestros hogares a, a menudo, ¿no? como mínimo no tan poco recurrente como hasta entonces, pues nos aportaba un valor emocional y, y un confort uh, muy interesante. Y ahí vimos un filón. Productos que pues, estuviesen más cerca del lujo, pero con un precio muy uh, democrático. Una relación calidad-precio siempre insuperable. Una generación de, de servicios alrededor, desde montaje a, a servicios en teorismo, etcétera, etcétera, muy específicos. Y luego, patas que hemos ido añadiendo, que hay desde la parte de personalización, donde cualquier producto ah, de CAVE o una gran parte de los productos, pues el usuario se lo puede personalizar, tanto a nivel de medidas, acabados a nivel de, de tejidos, etcétera, etcétera. Todo un concepto que tuviese mucho tuviese mucha lógica ¿no? cuando analizas un poco en 360. Y siempre viendo la distribución desde, una, desde un modelo totalmente multicanal, impactando mucho y creciendo y liderando el crecimiento en nuestra parte de B2C, pero siempre muy complementario con todo nuestro parque de distribuidores B2B. Esta fue la, la propuesta de valor que, al final, nos aleja mucho de cualquier otra de, de, de, de sectores específicos de, de retail, ¿no? pero es tener muy claro, en el ámbito donde nos queríamos mover, invertir, insistir mucho en generar esa percepción o valor de marca asociada a nuestro producto. ¿no? Tener el mejor producto del mundo sin tener un elemento claro de comunicación o marca no sirve de nada y a partir de ahí empezar a escalar y a desarrollar los ecosistemas de marca que estamos comentando, pues primero por regiones de España y ahora ya nivel, a nivel global. Es, es, es brutal, Aparte de lo que dices tú, que con la complejidad, y quería profundizar aquí, operativa vuestra, ¿no? Que, que, pues lo, que es, lo que es obvio, ¿no? Que al final poner un sofá, incluso vosotros que estáis en general, ponerlo en Barcelona, eso cuesta mucho dinero. ¿Qué porcentaje de, de la venta más o menos se, se va en la logística, en vuestro caso? Sí, claro, depende mucho tanto del país como de la tecnología de producto. Ahora estamos justo en una semana y media, ¿no? nos empezamos a mudar a la nueva plataforma logística aquí en, en Tordera. Claro, hacer el traspaso de logística veíamos ubicaciones desde velas ¿no? de, de 15 por 15 la caja hasta sofastes, los rinconeros que, que ocupan un montón. Por lo cual es difícil hablar de, de una media, pero mucho más. Se diría tres cuatro veces más que el mundo de la moda porque, ¿Qué pasa también? Y eso está cambiando. Hemos acostumbrado al cliente ¿no? que online no se paga muchas veces gastos de envío de transporte. Pero una cosa es enviar ¿no? por una agencia de paquetería, la otra es enviar con un courier experto en el transporte inmobiliario que venga y que te ofrece un servicio de subida, de desembalaje o incluso de, de instalación. Ha, ha cambiado mucho en los últimos años y ahora es, es como el billete de, de avión. ¿no? Yo te voy a traer el mueble y luego todos los add-ons que, que te quieras o que quieras percibir en el de servicio son pagos que se, que se pagan. Pero ya te digo, a mí de coste es, es, es importante, tendría dos o tres veces más que, que cualquier otro sector del retail online, pero luego la complejidad operativa. Y es que es, es mucho más proclive a generar a problemas el transporte de un aparador macizo de aquí a, a París que, que no cualquier otra tipología de producto. Claro, es que al final cuando, por ejemplo, cuando pensamos en el picking, ¿no? que cuando a veces dices picking en moda, pues voy aquí, cojo una camiseta, cojo no sé qué, me imagino el picking de, ha pedido un sofá, una mesa y tres sillas, joder, pues tienes que ir con el toro sí. mecánico, ¿no? Para, para irlo cogiendo. Está muy guay. Eh, francés también, pues ya un poco para aterrizar, ¿cuáles son vuestros números a día de hoy? Tanto Cave Home como, como Grupo Julia, porque ahora entiendo que, y nos contarás que Cave que, que, que, que es... Más, bueno, prácticamente entiendo casi la totalidad del grupo, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ha evolucionado esto? ¿Cuáles son vuestros números, personas, países, todo lo que nos quieras contar? O sea, el grupo es más que a nivel societario, pero ya nos consideramos como Cave Home, Cave Home como grupo. Es decir, luego todo el producto que sale de nuestras instalaciones, que se diseña, se fabrica y se distribuye, es bajo la marca Cave. Con lo cual, ahora es o Cave B2C o Cave B2B. Pero ya, digamos que el hijo se ha comido al, al padre, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ah, que tampoco ha sido, o sea, ha sido una iteración como comentaba antes, ¿no? muy, muy lógica del, del negocio. A nivel de cifras, lo comentaba al inicio, facturamos 153 millones netos, que eso siempre no, no son ventas brutas, son es neto lo que sale en el registro de, de euros. El objetivo de este año es cerrar por encima de los 205, con lo cual manteniendo un ritmo de crecimiento de, de más del 30%. Uh, y con bastante crecimiento orgánico y like for like, o sea, no vamos a abrir excesivas tiendas, no, vamos, a, vamos, a abrir, vamos a casi doblar el, el parque, pero muchas las vamos a abrir a final de año, con lo cual el crecimiento acumulado del año será bastante like for like. Uh, tenemos pues 10 tiendas físicas propias, que como decía, el objetivo, ahora abrimos Castellana, la segunda en Madrid hace poco tiempo, abrimos Sevilla este año... Uh, Mallorca y San Sebastián, en, en España, confirmadas. Y luego, fuera de España, estamos abriendo primeras flagships, como he dicho antes, en Milán, estaremos en, en Verona, luego Niza, París, Estrasburgo y Lille. ¿vale? Es, y perdón, Lille, Lyon. Lille, aún estamos en fase de, de negociación. eso es lo que está cerrado. Luego, expandimos también en, en tema de franquicias y, y distribuidores. Ah, somos más de 500 personas ya en, en CAVE. Este año terminaremos siendo unas 620, 630. Con lo cual, manteniendo una ratio de creo que eficiencia operativa ah, importante. Y, y, no sé, a nivel de países, directamente en el B2C, estamos pues, en, en más de 30 países. Donde llegamos o bien con e-commerce y, y luego con tienda física propia, pues, en, en esos tres países. Si contamos franquicias y distribuidores, estamos en más de 80 países. Y siempre decimos que hay una tienda cave a día de hoy ya en cada continente del mundo, que esto es bastante, bastante chulo. Uh, en América es, uh, hay una en, en Uruguay, ahora habrá otra en, en Costa Rica y en Panamá, en África tenemos en Mayotte, en Mauritius y en uh, Sudáfrica, en Europa pues estamos en, en muchos países y luego en, en Asia estamos en, en Corea y Singapur, donde hemos justo abierto dos flagships nuevas con un partner local recientemente y luego en Australia estamos en, en Sydney y ahora tenemos en, en Melbourne, con lo cual... Si lo miras desde el racional de foco que hablamos al inicio, pues, no tiene sentido. Pero lo que sí es que tenemos muy claro el, el foco que está en, en Europa en ejecutar muy bien esa estrategia. Lo otro nos sirve para diversificar y empezamos a generar oportunidades en muchos sitios donde poder acelerar o desacelerar a medida que, que el grupo lo, lo requiera. Chulo, mira, quería profundizar también en todo esto, ¿no? Porque esa estrategia de crecimiento eh, lo, lo primero me parece flipante. Estáis conquistando el mundo. que Eso, eso mola, ¿no? Tener una... Que es Que guay, tus productos sí. estén en todos lados. El, el ego se enriquece. Sí, sí. Bueno, y lo que dices tú, luego generas oportunidades, ¿no? Porque entiendo que, que conseguir penetración de marca en productos de muebles y tal no es algo que pase de un día para otro, ¿no? Entiendo que si quieres estar en... Yo sé, con una penetración en Australia y que es dentro de unos años, pues pues tienes que empezar a sembrar hoy para que... se para, bueno, para vayan conociendo. ¿Cómo pensáis? Cómo, ¿Cómo pensáis? Eh, o sea, cuando abrís más fuerte un país, eh, ¿cómo lo pensáis? ¿Cómo planteáis las inversiones? ¿Cuál es el rol de abrir una tienda física? ¿Cómo empujás de online? Un poco, ¿cuál es vuestra estrategia de crecimiento a, a grandes rasgos? Nosotros siempre, cuando enfocamos un, un país, es una pregunta esta: ¿eh? lo abrimos desde el online. Siempre es como nuestro canal, es el, es el canal de el, la low-hanging fruit, ¿no? que dicen los ingleses, es el, el canal más, más simple y solamente más económico para, para poder empezar. Nos aseguramos que a nivel stock y logístico podemos dar un, un buen servicio con mínimo el estándar que, que esperamos dar mínimo desde desde cave y empezamos con el canal online y luego lo que hacemos es una estrategia paralela de buscar ya espacios de las grandes capitales de ese país a grandes ciudades para abrir nuestros flagship y empezamos con la parte de los partners tanto distribuidores como franquicias que nos ayuda mucho aquí y que aprovechamos? Tanto los assets que tenemos de marca, la parte B2C, como todo el histórico de B2B. Es decir, en B2B estábamos en más de 80 países. Con lo cual, conocemos muchos clientes de muchos países, uh, que muchas veces son el, el player dominante del país o así, que ahora le vamos con una propuesta y le decimos, si quieres seguir trabajando con nosotros y si nosotros queremos y mucho, trabajaremos bajo las condiciones estas nuevas de, de CAVE que ellos agradecen enormemente porque les damos contenido, les damos visibilidad, les damos un, un montón de, de uh, atributos o, o de beneficios que no tenían simplemente cuando éramos un distribuidor marca blanca. Con lo cual, este es, es el approach, digamos, multicanal que hacemos de cada país. Y luego, en paralelo, hay toda la parte por ejemplo, de comunicación y generación de marca, vía redes, orgánico y paid. Y una parte muy relevante dentro de nuestro sector, esto es toda la parte de prescripción. Al final hay mucho producto, es casi la época de las socimis, ¿no? última década en, en Europa. Y hay mucho, mucha propiedad que es build to rent, hay mucho co hay muchos hoteles que son una parte importante y relevante del mercado del mobiliario donde ahí tienes que ir casi por prescripción porque si no, no, no terminas ya entrando en, en esos proyectos. Y eso es otra de las, de las patas importantes donde... Siempre intentamos investigar y, y cerrar acuerdos en cada país donde entramos. Pero ahí es prescripción de pues, que, en, empresas ¿no? que se dedican a, a decoración de esos espacios. Sí, así es. Y luego hay una parte importante. Esto lo hacemos para Europa, donde nosotros controlamos directamente lo que es el, la expansión y queremos controlar el online y las flagship. Fuera de Europa lo que sí que hacemos es entrar en acuerdos de Jail con master distribuidores. Nos asociamos, marcamos un, un business plan, esto es lo que estamos haciendo ahora en, en Corea, en Singapur y, y en Australia, con mayor o menor rapidez. Uh -huh. Y luego lo que hacemos es, por pues, un panel local con mucho conocimiento, normalmente de la distribución minorista y también de, del digital, creamos lo que es que hay. gestionamos la página web de Kafe Home en, en el país. Montamos un plan de aperturas de, de tiendas propias, replicar lo mismo ¿eh? y buscar pares para franquicias distribuidores y, y demás. Y así es como empezamos, o sea, singapur ahora abrimos la Flaxi, pero llevamos ya unos, unos meses vendiendo desde, desde el online. Ah, y bueno, descubriendo todo el mundo de, del sudeste asiático que hay un potencial enorme, que será uno de los focos nuestros de crecimiento ahora entre el corte y el medio plazo. Y lo hacemos pues, por esta vía, más de asociación con, con jugadores locales. Qué chulo esto. Y, eh, y hay muchas diferencias culturales que afecten al mueble, ¿no? Porque a lo mejor en, en, en otros sectores sí que se, se dice, oh, ya hay una adaptación de producto. Eh, ¿Cómo trabajáis esa parte? Sí, aquí es el tópico de siempre, ¿no? Que todos terminamos viendo las mismas series, a, a, los mismos, siguiendo los mismos en, en redes y demás, pero sí que es verdad que en el mueble es una característica, un componente de dificultad añadido. Hay una parte muy loca que es tamaños de propiedades, es decir, el ciudadano medio de Australia o el ciudadano medio de Japón, sus, sus estancias tienen medidas totalmente distintas. Con lo cual, uno busca, pues, maderas más macizas más nobles y, y con no tienen ningún, absolutamente ningún problema de medidas. A veces, porque es demasiado pequeño, o sea, que tienes que hacer medidas tamaño australia, que decimos. Y luego, en países, sobre todo, con, con muy urbanos, ahí es un producto, pues, más de dimensiones más pequeñas y mucho más multifuncional. Es decir, aunque hay una parte, podemos decir, mayoritaria del catálogo que es común en todos los países, para realmente poder conectar, que al final se basa en esto, en una propuesta de valor que conecte con el, el cliente o el usuario del, del país en cuestión, tienes que adaptar la, la colección. Y eso te obliga a tener producción de proximidad, a poder personalizar, a toda una serie de retos que se añaden o añaden complejidad a lo que es la, la operación. Claro, porque ahora, a día de la, la, esto es muy interesante, ¿lo de la producción de proximidad. ¿Producís en distintos puntos? ¿La producción es mayoritariamente aquí en España y distribuís por lo que decíamos de la operativa? Sí, nosotros estamos vendiendo ahora mismo el 80% en Europa, 81-82%, y el 20% fuera de Europa. Con lo cual, y a día de hoy fabricamos el 50% en Europa y el 50% fuera de Europa. Uh, en Europa, mayoritariamente en España, tenemos fábricas aquí de tapicería y mobiliario y que cada vez está ganando más, más cuotas, ¿no? porque estamos haciendo ya productos de autor también, sillería, mobiliario uh, y luego lo que es tapicería y colchonería, con, con nuestra... pero estamos creciendo mucho en, en colecciones, pero luego es lo que vemos. Ahora hemos estado en la inauguración de Singapur, estamos viendo ahí un software Spain, que queda muy bien ¿no? a nivel de publicidad y, y de logo, pero en el sentido operativo, sostenible y demás, tampoco tiene mucho sentido. Entonces, esa flexibilidad, flexibilizar lo que es la producción y terminar teniendo un 80-85% de mi cartera de productos o de nuestra cartera de productos que puedo fabricar y distribuir indistintamente en los continentes, es el objetivo más importante a medio y largo plazo. Porque al igual que aquí, ¿no? el, el fabricar en Asia, importar y distribuir, pues cada vez nos, nos gusta menos… Hay materiales, siempre habrá productos, si quiero va a fabricar uh, en, en según qué tipos de madera tropicales o demás, pues hay maderas que solo se fabrican o, o hay sourcing en Latam o en el sureste asiático, con lo cual o, o solo puedo vender ese producto ahí, pero como to a todos nos gusta tener el moldeario de Teca, ¿no? en, en, en las terrazas en, en verano, pues entonces sí que te obliga a fabricar fuera. Pero el objetivo, y eso que estamos uh, trabajando ahora, es el poder llevar aquí la máxima producción en Europa cubriendo la gran parte del, del catálogo. Se está trabajando también en Portugal, Europa del Este, uh, Italia y demás, abriendo muchos países. Pero luego también lo mismo que fabricamos aquí ayer de hoy únicamente, maderas de roble, todo lo que he dicho de tapicería y demás, poderlo llevar a otros continentes para. A, a, a, lo que digamos, acercar la producción a los mercados de venta, que es, que es igual de importante que tiene mucho sentido, tanto ¿no? por, por la sostenibilidad y el, el, el impacto que estás teniendo en, en mover todos esos eh, productos ¿no? ¿no? Y es uno de los retos importantes ¿eh? al final hay el estudio de residuos de España el mundo inmobiliario somos el que generamos un 30 y pico 30, es del 31-32% de los residuos de gran tamaño de los hogares es decir, es, es un problema que hay que gestionar mm. y esa parte de sostenibilidad lo que, lo que hicimos y es algo que Vamos a comunicar mucho más, pero antes queríamos hacer, ¿no? Ya compartimos que estamos trabajando en el programa de Cave Cares. Lo que fue primero fue dos cosas. Hacer una auditoría profunda de sostenibilidad y de impacto medioambiental y fichar a una directora de sostenibilidad que me reporte directamente a mí y con la que estamos montando la estrategia. Ella nunca había estado en el mundo privado de la empresa. Venía a hacer proyectos de circularidad, a gestión de residuos y demás en, en Europa, para la Unión Europea y también a nivel global. Y porque dijimos, si realmente queremos transformar ¿no? y, y ofrecer una propuesta uh, mucho más sostenible de consumo, tiene que empezar por transformar ¿no? nuestra concepción de compañía o de producción por completo. Y aquí salieron, digamos, cuatro axis. El primero es que para hacer un, un producto, un concepto sostenible, lo más importante es la calidad y la, y la durabilidad. Cada proceso de producción que encontramos aquí tiene un impacto medioambiental, materialidad, energía, etcétera. Cuanto más tiempo ese producto lo guste en uso, pues, lógicamente, ¿no? el, el impacto, si lo puedes porratear por 20 años y no por 5, pues es, es mucho menor. Luego entramos en lo que es materialidad. Aquí hay todo un tema de uh, ecodiseño, que pasa por producto que sea fácilmente uh, cambiable o reacondicionado, ¿no? que no sean pesas, piezas únicas, sino que puedas estar cambiando. Y luego la monomaterialidad. Mono no mezclar materiales más allá de dos que sean fácilmente separables, y que luego tú puedas pues, reutilizar o reaprovechar ese material para el nuevo producto. Y ahí estamos entrando a casi sentar y definir las bases del equipo de diseño que basa ya las nuevas colecciones un poco en esta metodología. Luego de la parte de producción que hemos mencionado, que es cómo acercamos la producción a los mercados donde vendemos y ofrecemos cada vez más la parte de personalización, que me permite un doble efecto. Por un lado, reducir excedentes de producción, porque no genero obsoletos ¿no? ni esto obsoleto y le permito al cliente adaptarse a su mueble exactamente a esa necesidad que tiene. Y luego la tercera es la parte de la circularidad, que al final es, ya no solo tengo que como compañía asegurarme que pongo un producto al alcance del cliente con el menor impacto posible, que se basa un poco en los otros dos puntos, con la reducción de logística y demás que, que viene inherente, sino que además tengo que crear una plataforma para que ese cliente cuando ese, ese producto... Se convierta en un potencial residuo, que ahora mismo, que haces cuando te cambias el mole? Pues o lo dejas abajo de casa o te vas a, a, a algún centro de reciclaje que luego termina pues, como termina, porque muchas veces ni, ni se recupera el material. Pues estamos abriendo outlets que sirven para, son centros, y ahora lanzamos la beta en, en próximamente, que es centros de recuperación. Tú, como cliente de CAVE puedes traer un moleque, CAVE, yo me obligo a recogértelo a reacondicionarlo y a poderlo volver a poner de, eh, otra vez en circulación en el mercado. Ya sea había una venta de un producto de segunda mano, ya sea había una donación, con lo cual, los retailers y las marcas, nuestra visión como mínimo, es ser agentes de reducción de, de los residuos potenciales. Y, y creo que este es uno de los grandes cambios. Se habla mucho de circularidad, pero esta responsabilidad que en otros países ya es casi a nivel uh, público, pues aquí será una, uno de los grandes, retos y desafíos que queremos perseguir próximamente. Qué chulo. ¿Y, y van a ser las mismas tiendas o, o vais a tener centros específicos para, para esta parte? Sí, son centros. Nosotros queremos todo el modelo. Llevamos tiempo trabajando con esto. Era de Cape Center. Ahora son outlets porque en, en España pues se entiende mejor el, el concepto, pero son centros separados de lo que son las flagships. Incluso queremos que sean centros de formación, de cómo recondicionar tu mueble, cómo poder alargar el, el ciclo de vida útil del producto, uh, etcétera, etcétera. Con lo cual, comprar un CAVE ya no solo será un, un, un asset, ¿no? A nivel de calidad, relación calidad-precio muy interesante, con unas características de X, sino que además uh, al final de, de la vida útil de, de ese producto o quieras dejar de utilizarlo, pues ponerte una plataforma sencilla para que no se genere un residuo, sino para que ese producto pueda ser reutilizado. Bueno, me parece brutal eh, y, y muy importante eso, que, que, que las marcas cada vez seáis más conscientes, igual que, lo, que los consumidores también, ¿no? de, de todo este tipo de cosas, porque es verdad que se generan mogollón de residuos. Cuando has dicho lo de los materiales, me, me, me recuerda, como yo he hecho un mudazo hace poco, una cosa que me he encontrado, que es que el plástico y el cartón, en muchos embalajes de muchas cosas, viene súper mezclado. Llega un punto en el que dices, es que es imposible separarlo. Entonces da igual que, que envíes cosas en cartón, porque está tan intrincado con el plástico y pegado y demás, que al final tienes un residuo que no puedes aprovechar. Y entiendo que, claro, que es a otra escala y con otros materiales, pero te encuentras mm. ese tipo de problemáticas cuando no tienes cuidado los materiales que usas totalmente no y el packaging es nuestro gran talón de aquiles ¿eh? o sea aquí tampoco quiero que esta conversación sea para sentar cátedra de, de todo porque hay muchas cosas que no hacemos uh, del todo bien y que tenemos que mejorar muchísimo y el packaging es uno de ellos al final teníamos un sistema que ya casi nos imitaba el sistema operativo que lo estamos cambiando por completo aprovechando el traslado de nave y luego el packaging Toda la cantidad. O se hemos reducido, creo que hicimos el cálculo, un 70% el, el, el plástico. O sea, no hay plástico en solo uso, pero aparte reducimos mm -hmm. el, un 70% el, el plástico del packaging. Y eran no sé cuántos millares uh, de kilos al, al año ahorrados. Pero seguimos con un producto donde viene uh, protegido con porexpan y con plástico. Estamos haciendo un montón de test. Con Honeycomb que se llama en, en cartón, con uh, embalajes reciclables que es que veíamos, que una rat un aumento de la ratio de uno o dos puntos de un packaging no tan sólido ¿no? Para, para expedir un producto generaba tal, tal uh, volumen de residuos de, de producto, ¿no? por, por incidencias, por roturas y demás, que esa fina línea es, es muy importante de, de establecer. con lo cual, es buscar ese equilibrio entre un packaging suficientemente sólido con un material suficientemente uh, sostenible, ¿no? con, con un impacto relativo, y en esos gráficos seguimos trabajando. Y buscar el equilibrio. También creo que hay una docencia, me voy un poco para la rama, ¿eh? pero creo que hay un, un punto importante: y es que hemos criminalizado el plástico como sociedad. O sea, el, el plástico, uh, fácilmente o que se pueda reutilizar, es un material brutal. Lo, lo que es crítico es el, el plástico de un solo uso, o el plástico que luego no se recupera, o que no se recicla, o que no hay un, un, un segundo uso. ¿no? Pero el plástico, un material como tal, por su composición y por su reciclabilidad, en muchos casos, es, es, es un muy buen material. Con lo cual, es, esta es, abramos otra ventana que la cerramos rápido porque si no nos da para, para otra charla, ¿eh? Pero, bueno, el, todo va a resumir que el, el packaging sí se juntaron de Aquiles y, y un espacio donde poder mejorar mucho, ¿no? No, no, es complicado, pero bueno, esa, esa reflexión interna que hacéis de ir buscando y de mejorar es, bueno, estamos todos ahí, que hay mil cosas que podemos hacer mejor. Eh, Cambio un poco de tercio, porque te leí leído en alguna entrevista y me flipó, o sea, encajaba mucho con, con, con lo que nos gusta, a nosotros sé contar, ¿no? Que algo así como que la única vía de supervivencia es seguir creciendo. Me gustaría que, que, que me contaras cuál es tu visión sobre esto. O, o esto ponían en un titular, ya, ya no sé. <risa> Puede ser. Al final, lo ligo con lo que decía antes. Vas a o vas a charlas o compartes impresiones con otros empresarios o emprendedores y, y no emprendedor, emprendedores, empresario, pero y dices sentar o una frase lapidaria que, que sea para todos es, es imposible. En nuestro caso tiene una, una explicación. Nosotros al final la visión es transformar el mundo del, del mobiliario, transformar cómo son las casas del siglo XXI, transformar cómo la gente compra, interactúa y luego gestiona sus residuos de mobiliario, con lo cual esto empieza por tener un impacto global. Sabiendo que queremos tener un impacto global, el punto es vamos a competir ahí a pecho descubierto con, contra todo el mundo. Con lo cual, ¿qué fortalezas puedo tener ¿no? para, para que ese viaje sea más, más llevadero o más sólido? Pues tener un tamaño. Es decir, a partir de, dicen, no a partir de 100 tiendas o comillas de 100 tiendas no, no eres nadie, entre comillas. A partir de una cifra de facturación pues empiezas a, a ser relevante. Ahora mismo empezamos a estar en el océano con los más grandes del mundo y somos los pequeños del océano. ¿no? Y, y ahí tenemos un, una obsesión, un objetivo que muchas veces suena un poco a, a bullshit ¿no? o casi a, a ego, pero que son cifrar mil millones de facturación. Y ese es el tamaño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 Esa frase, esa frase salió de ahí, pero nace de, de esta visión. Pero está muy chulo y también está guay lo que, que lo has dicho antes, ¿no? La, la ambición del grupo, la ambición de la empresa y la ambición que también heredada de tu padre, ¿no? Que, que, que mola que, haya, que tengamos ambición, que nos creamos las cosas, que persigamos, ¿no? Que, yo creo que es muy importante porque a veces nos hacemos pequeños nosotros mismos, ¿no? En, en el camino. Oye, sueña grande que luego ya todo es muy complicado, ya se verá. Vosotros pues estáis consiguiendo desentrañar esa complejidad ¿no? y, y avanzar. Pero si no sueñas grande nunca vas a llegar ahí seguro. Sí. Y creo, bueno, hay datos que es uno de los males endémicos que tenemos como país aquí en España también, que es... Hay muchísima cantidad de emprendedores, hay muchísimos autónomos, hay muchísimas microempresas que nacen ¿no? y se generan cada año, pero hay pocas empresas o relativamente comparado con el norte de Europa, Estados Unidos o cualquier otro país, tenemos un porcentaje de gran empresa o incluso no, Ajá, muy gran empresa, muy pequeño. Y creo que como ecosistema, y siempre me lo he planteado y lo he hablado muchas veces, ¿no? si es más la conexión entre sistema educativo y privado, si es más la ambición que tenemos como país, si es más muchas veces lo que decías tú, ¿no? esas dudas o pegas que nos ponemos encima y, y esa falta de pensar en grande, no sé qué es, pero, pero sí que es, para mí es, es casi uh, un, un motivo de estado, de es decir, cómo creamos un ecosistema que, que permita y que nos quitemos ya un poco los, los clichés ¿no? y las dudas de encima de... Vamos a construir uh, jugadores y players relevantes que, que puedan liderar mercados verticales a nivel global. Y, y creo que es casi final, es cuestión de estado. Total. Y hablando de esto, y, y es un poco off topic, pero ¿qué tiene Gerona? Porque estáis vosotros, eh, no hace mucho entrevistaba a David Martín de Trading, que, que, que por distancia no tiene que estar también. muy lejos. Sí, sí, sí. sí. Y, y ahí un punto digo, no sé qué en la zona. Bueno, está Adi que también es de, de, de por sí. la zona. ¿Qué hay ahí? Porque hay algo a nivel de emprendimiento, es decir, es un tema cultural, no sé qué pasa, o a lo mejor es casualidad, pero dices, varios de los proyectos como con más ambición que conozco últimamente están ahí. Algo hay. Sí, o sea, al final yo creo que la realidad aquí en, en la provincia de Girona, como puede haber ahora otros, po, otros pueblos en, en España, no, no sé si hay algo específico, o, a mí, yo soy muy fan, ¿eh? Y soy un abanderador siempre de, de, de mi región. Pero yo lo que creo, lo que sí que hay es, es mucha... In, Históricamente ha habido mucha industria, pero era más cárnica o más industrial, con lo cual siempre ha habido mucha empresa familiar que ha ido creciendo y se ha ido, se ha ido haciendo grande. Creo que hay algo muy de aquí que tiene connotaciones positivas y negativas. La negativa desde el prisma externo es que somos gente a veces un poco cerrada ¿no? y un poco muy nuestros. La otra es que es más de hacer que de decir. Y aquí no escucharás mucha gente hablar de unicornios, no escucharás mucha gente hablar de, ¿no? de hacer volar uh, pájaros o, o de cualquier cosa, sino es ejecutar, ejecutar, ejecutar y luego uh, comentar o compartir. Y, y creo que eso sí que es una de las, uh, las características comunes de los proyectos empresarios que te encuentras aquí. A veces un poco, no muy abiertos a compartir ¿no? sus experiencias y, y, y learnings con, con el resto de la, de la comunidad, pero sí que es full focus en, en ejecución a primero poder construir antes que luego salir y, y comunicar y, y creo que esto lo que hace es que pues bueno en época de donde el a, capital privado hemos hecho hemos pasado una abundancia del crédito pues disparatada ¿no? y de negocios que se generaban más más de estar quemando capital y crecer ¿no? sin unit economics muy claras a, pues hemos, somos zonas o regiones o compañías que hemos pasado mucho más desapercibidas pero, luego esto resaca un poco del crédito y donde se pone más en valor, ¿no? Los, las unit Economics muy claras, esas compañías, pues que vamos a decir, somos más camellos, ¿no? O no sé cuál es el, el concepto, pues aquí tenemos un poco más de, de repercusión. Pero te diría un poco que seguramente el, este es el, el, concept, el contexto. Pero pues está muy guay. Yo creo que, que yo muchas veces lo digo como, como, parece mentira, ¿no? Pero con un poco sentido común. Empresa mejor con una mentalidad más tradicional en, oye, pues generar un piano sólido. O sea, cuando hablas, por ejemplo, con David Martín, que es puro digital, pero es que yo siempre he dicho, tiene una mentalidad tendero, ¿no? De, oye, comprar bien, vender bien, el pianel, el tal, y te lo dice y dices, es muy obvio, pero no sé por qué luego eh, los emprendedores en el mundo digital muchas veces obvian, queremos obviar eso, queremos buscar atajos y otras cosas y nos vamos eh, fuera. Conecto con otra cosa, Francés, ¿qué, ¿qué es lo más complicado de, de crear un negocio y escalarlo como Escape Home a día de hoy? ¿Qué han sido los principales retos que te has encontrado? Wow. Uh, bueno, te diría, lo ligaría a nivel de sector con la parte de la creación de marca y toda la parte operativa logística. Nos olvidamos que al final somos una empresa muy logística, por detrás de las operaciones, todo el circuito desde diseño de producto. O sea, trabajamos un equipo de diseño donde hay diseñadores, hay ingenieros técnicos, hay ingenieros de calidad, hay ingenieros que hacen el prototipaje. Luego, engranar todo esto para que ¿no? el circuito siga generando, pues, mil y pico referencias anuales como generamos esos últimos años, ligarlo con estructuras y plataformas logísticas con entrega última milla y encima con guante blanco a muchos países. Toda parte operativa es, es compleja. Y lo otro, lo ligo con la primera pregunta de, de Cantox y ha sido para mí el foco, no sé un, un, una complejidad, pero ha sido uno de los focos, que es el crear una cultura diferencial. Hay, y siempre hay algo que en cada entrevista, en cada proceso, nosotros miramos mucho ¿no? las personas que entran, luego también cometer errores y hay que ser igual de ágil ¿no? en, en, en corregir para ambas partes, que es crear una cultura y si esa persona es cave o no cave. Y si me preguntas, ¿qué es una persona cave? No te lo sé escribir en una hoja porque no es un checklist que sea fácilmente replicable, pero sí que hay un un primero que sea buena persona, buena gente. Y luego toda una serie de características que para mí son, son muy importantes. Y, y esa base, ese núcleo, que está aquí, está en Murcia, en Yekla, está en la oficina que tenemos en India, está en la oficina que tenemos en, en, en Indonesia, que siempre pueda respirar un poco ese cave -ness en cada centro corporativo, en cada tienda donde vayas, en la plataforma logística, creo que es uno de los assets que tenemos. Y, y mucha de la gente lo están dando... A personas muy pues, con mucho talento y con carreras dilatadas en, en proyectos muy relevantes y, y, y muy grandes viene aquí y dice nuestras la accesibilidad de los equipos las ganas de colaboración la ambición las ganas de ser grandes y demás no son tan Ah, no las ves tan replicadas en, en otros conceptos son muy particulares de CAFE y creo que, que el, el estar mimando la cultura y el no perder un poco eh, esos valores que impregnó mi padre, ¿no? que venían de mis abuelos, que eran campesinos ¿no? y que empezó a impregnar en el equipo fundador inicial, no haber conseguido que evolucione pero no olvidar un poco ese detalle inicial cuando ya somos más de 500 personas ¿no? y, y seremos más de 1000 en, en pocos años, Creo que eso es una de las complejidades, pero uno de los focos más importantes que y ahora mismo como CEO, pues tengo más entre ceja y ceja. Claro, es que se dice rápido, pero es complicado, sobre todo con la escala, ¿no? Que tú dices, pues, a pesar de... O sea, a mí me, me, me cuesta ya sumar más de 50, y me parece un dolor, ¿no? Porque, porque ya no es controlable por tus manos, a tu escala ya, que es hablando de cientos de personas para mil, pues has tenido que conseguir que eso permee muy, muy, muy, muy bien para que, para que vaya fluyendo, ¿no? Sí, y es básico, ¿eh? das, antes de la cultura para mí es, es, es todo básico, es que todo el mundo tenga la capacidad y el espacio para poder ejecutar y llevar a cabo proyectos en bien del proyecto y en bien de la, de la empresa, es, es, es, esas ganas de colaborar, es esa visión alineada, y yo lo que sufro más muchas veces es por no poder compartir suficientemente tiempo con todo el mundo que me gustaría en, en la compañía. ¿no? Lo, antes mi padre me decía, cuando yo éramos 20 pues me conocía el nombre de los hijos, las ex los maridos, las mujeres, todo de, de, de, de todos los trabajadores. Ahora se cruza gente por el pasillo a veces que, que no conoce, no sé si es un proveedor o, o un trabajador y demás. Y eso sufre, y yo también sufro a la par, porque esa cohesión de grupo que con mil personas pues es muy complicado ¿no? conocer la sin gracia de cada persona, pero es, es básico porque al final las empresas y CAVE hemos hablado mucho de producto, hemos hablado mucho de marca, hemos hablado mucho de operaciones, pero al final son las personas ¿verdad? porque lo que estamos haciendo no, no estamos creando ¿no? un logaritmo de inteligencia artificial, sino que estamos haciendo una empresa de economía real y esto sin personas detrás, con, con una cierta cultura o visión es, es imposible. Qué bueno. También quería tocar contigo, porque claro, sois empresa el fondo de, tradicional, aunque muy, muy moderna, muy digitalizada y que habéis cambiado todo, pero, pero no soléis encajar en el modelo de financiación y de crecimiento eh, eh, tradicional. Sin embargo, creo que sí que habéis tenido a Tres Mares como fondo. De hecho, veía la noticia que hace poco habéis recomprado el 30% de Kefhom. ¿Cómo, ¿Cómo habéis financiado todo este crecimiento y cuáles han sido estos movimientos y, y, y por qué la entrada y salida del fondo? Al inicio, y porque creo que es interesante, el, el primer venture capital de CAVE fue mi padre camarero sin ese semana, que eso creo que es, es muy circunstancial y denota mucho seguramente la realidad de esa época también. O sea, mi, mis abuelos eran campesinos muy, muy pobres y muy trabajadores y la mentalidad que, que creo que seguimos empleando en CAVE es que hay que ganarse todo lo que, lo que quieres conseguir en la vida. Ese fue el primer evento de financiación. Luego ha sido una empresa que siempre ha sido autosuficiente en cuanto a recursos. Hemos vivido casi de espaldas a la deuda, o no casi, de espaldas totalmente a la deuda, que eso está cambiando ahora porque hemos visto que cierto nivel de deuda pues te hace ser competitivo y no perder oportunidades. Y luego la parte del private equity que decías fue mi padre fundó la empresa, estuvo varios años él escalándola y luego entraron dos tíos, dos de sus hermanos, pues lo que se hacían en las empresas familiares, sesión, de, sesión de, de acciones, entráis, trabajáis escaláis conmigo. Y luego hubo un punto hace tres cuatro años, era este año, donde pues, mi padre sigue con el espíritu de emprendedor de voy doblando la apuesta, voy haciendo Olin y, y me creo este proyecto y lo quiero escalar porque su objetivo vital es poder conseguir crear este, este proyecto, ¿no? No, no tener X propiedades o un family office de, de cierto tamaño. Y mis tíos pues supongo que el no compartir este gen emprendedor eh, tiene una ventaja quizás venta más de empresario capitalista ¿no? y diversificación de riesgos. Y un momento donde pues, ellos querían ya liquidar su posición o tener liquidez de sus acciones, y ahí se decidió entrar en un private equity para ejecutar un intercambio de acciones, o sea, no hubo ampliación de capital, pero ya con una cláusula de, de recompra, si se daban ciertas características o ciertos objetivos de, de valor de negocio, etcétera, a, a tres, cuatro, que han sido a cuatro años vista, tres años y medio, que abría, se abría la ventana de la opción de, de la familia mía, en este caso de mi padre mi madre, de su sociedad, de poder recomprar lo que son las, las acciones. Y así es. A veces es, en los titulares se queda mucho más allá, pero no, no ha, nunca ha habido una ampliación de capital, nunca ha habido un fondo de, de deuda para, para expansión. Sí que ahora con toda la expansión a nivel de tiendas, pues jugamos con niveles de endeudamiento muy controlados. Y es un poco la tónica que vamos a seguir a, a futuro, por lo menos hasta medio plazo, así lo marca el plan estratégico. Qué chulo. Mola, mola por, por conocer otra forma ¿no? de, bueno, y, y entender sí. para qué sirven los private equities en determinados contextos. ¿no? Que Al final el, estamos muy acostumbrados al venture capital y no a, pues a, pues esto, el private equity que, que tiene sus características y también es útil en este tipo de, de situaciones. Eh, ya para ir terminando y antes de meternos en la parte final que siempre preguntamos cosas un poquito más personales, si quieres preguntarte por, por, por la visión a futuro de, de cave, ¿En qué estáis trabajando? ¿Hacia dónde queréis ir? Me, ¿Algo más dicho? así Antes el Kif Ecosystem, que suena muy guay. Que, quiero que profundices por ahí. Vamos a hacer un poco de spoilers, ¿no? Que os hemos venido. Por un lado, y para terminar ya con, con, con la turra del negocio, es seguir explotando esos ecosistemas de marca a cuantos más países posibles. Y ese es el, ¿no? un poco la, el plan de expansión podemos decir, orgánico a futuro, que es seguir abriendo uh, el e-commerce en más países, abriendo más flagships, abriendo más franquicias, generando y penetrando más en los mercados. En paralelo, lo que queremos consolidarnos es como el, uh, el partner, la plataforma perfecta de soluciones para el hogar del siglo XXI, que decimos. Creemos que los hogares van a cambiar mucho, de hecho están cambiando mucho, son mucho más multidisciplinares, hacemos muchas más cosas dentro mucho más a menudo, Uh, y dígase Oval, dígase diga, diga, espacio es en teorismo, uh, no vamos a entrar aquí en, en este debate, ¿eh? pero creemos que van a cambiar mucho y que como sociedad tenemos que exigir mucho más de los muebles. Nosotros como CAFE queremos exigir muchos más de los muebles. Tecnología conectada, uh, vía IoT, uh, cómo se conecta con la automática de tu casa, con la de consumo, con muchas otras cosas. Con lo cual, estamos creando un, un, un ecosistema en el que poder entrar... Dentro de nuestro entorno de, de CAVE comercial, pues otras marcas que complementen muy bien a nuestra propuesta de valor core, podemos decir, sobre todo muy ligado con la parte de tecnología y sostenibilidad para el Y luego otra pata que, ahora también un breve spoiler, que lanzamos este año es cómo vamos a entrar mucho más de lleno en el mundo del arte. Ahora hay mucho debate filosófico, ¿no?, con todo el tema de ChatGPT, OpenAI, de, de cuál va a ser el rol de los humanos a, a futuros si y todo el, un poco el trabajo mecánico, ¿no?, se, se rondiza por la maquinaria. Queremos que toda la parte que son el arte, la creatividad, uh, todo lo que es casi incluso la literatura, la filosofía, se va a poner mucho más, uh, o va a tener mucho más peso y queremos tener un, un impacto o grande y liderar un poco esa parte del, del arte. Que tiene esa lógica, pero la otra es que hay mucho arte que se genera a diario por muchos artistas muchas veces desconocidos que no tienen muchas plataformas típicas de acceso al público general. Las galerías de arte, yo soy el primero, me generan un poco, no de rechazo, pero sí que me siento con, con muy poco conocimiento de arte como para poder entrar ahí ¿no? y, que, y que me saquen los colores. Con lo cual es cómo acercamos todo ese contexto de arte también mucho más cerca de, del usuario y, y, y pronto veréis veréis cosas. Hicimos ya un primer spoiler de Narco Madrid hace, hace unas semanas, pero podéis empezar a, a ver cosas en, en breve. Con lo cual, eh, ecosistema de tecnología y sostenibilidad ligado y pensado en los hogares del futuro y toda esa parte de, de arte que será complementaria en nuestra, nuestra propuesta de valor. Qué chulo, por los dos lados hacia la tecnología y hacerlo más humanista. O sea, que, que mola. Voy, voy a cotillar. Luego voy a, lo, lo de Arco no lo había visto, voy a cotillar. Me ha generado muchísima curiosidad. Eh, entramos en la parte superficial, donde siempre hacemos unas preguntas pues, más cercanas a ti ¿no? Como, como emprendedor y la primera es ¿quiénes son tus referentes a nivel de emprendimiento, empresa? Sí, es una palabra muy grande, ¿eh? referentes. Uh, yo creo que vitales están en este sentido mi abuela y mi padre. Mi abuela, porque nos olvidamos, ahora decías, de emprendedores, ¿no? Vemos con los grandes titulares. Ella fue, pues, lideró la economía de la casa y fue emprendedora desde el campo, ¿no? Pero vendiéndolo los productos. Bueno, es una, una persona entrañada de mi abuela. Y luego mi padre, que es el ejemplo que he tenido más de cerca y que desde cero a lo que ha conseguido crear, creo que tiene muchísimo mérito y son estos emprendedores anónimos muchas veces de la sociedad que, que hay. Y luego, recientemente, ha habido dos figuras que me gustan muchas sus biografías. Es Howard Schultz, que es el fundador, entre comillas, de, de Starbucks, porque compró la marca Starbucks muy al inicio, pero que creo que todo lo que hizo dentro del mundo del café a las cafeterías fue, fue espectacular. y Luego, más recientemente, estoy leyendo, la, terminando la biografía del fundador de Dyson, que me parece un personaje espectacular, que da un diseño, tecnología, escalabilidad, impacto global y, y que me parecen personajes pues, espectaculares. Muy, muy buenos referentes, sobre todo tu, tu abuela y tu padre o dices. A mí esos referentes cercanos, ¿no? porque al final son los que nos han marcado nuestro carácter, nuestra forma de ser. El caso de tu padre, yo creo, como decías, empresarios anónimos, que yo creo que son los que hacen país, ¿no? Todo está, porque al final en nuestro país dependemos de, de toda esa gente, pues como tu padre, que ha montado empresas, han dado de comer a muchas familias y han creado un futuro distinto al que teníamos previsto. O sea, aprovecho a darles las gracias y la enhorabuena porque estamos aquí muchos haciendo cosas gracias a, a lo que han sembrado ellos, que mola mucho. Eh, Francés, ¿cómo has tenido tú que crece ya a nivel personal para ir adaptándote a los distintos retos a los que te has ido enfrentando? Sí, al final yo siempre digo que es el el y el error, o sea, nadie, me gusta leer mucho, o sea, mis dos pasiones son la gastronomía y la lectura, no tengo ningún otro uh, hobby, el deporte y demás, ¿eh? pero ninguna otra fuente de gasto, a decir, grande, con lo cual leer mucho creo que te das cuenta que está muy bien, te explican un poco cada una historia que es un ecosistema, un contexto, uh, una complejidad X, me da mucho en el poder y el error y e ir por delante siempre con la bandera de transparencia. Es decir, a la que empiezas asumiendo no esto lo he hecho mal o pones en contexto un poco tus dudas o preocupaciones con tus equipos o tus reportes y demás, esa forma muy natural, puedo decirlo con mucha franqueza, de, de operar creo que es lo que, lo que más me ayuda. Y luego, que he empezado, puedo decir, más recientemente, hace hacía unos años, que es compartir muchas experiencias con gente que ya ha pasado por aquí uh, o, o que está pasando ahora mismo. Y se te quitan muchos tabús, ves que no eres el único con ciertas situaciones y al final terminas normalizando muchísimo muchas cosas que te parecen ¿no? a veces demasiado grandes de lo que realmente son total al final que eso todos tenemos las mismas dudas muchas veces y lo que pasa total. es que no las decimos eh, y para terminar qué hábitos tienes en tu día a día soy una persona de muy pocos hábitos sinceramente me cuesta mucho tener, tener hábitos soy, soy poco metódico o demasiado poco metódico un hábito que siempre tengo es leer antes de ir a dormir, es decir, esa desconexión digital y ya te he dicho, tengo muchos libros en la cabeza que me gustaría leer, hice una proyección de un poco los años que me quedan de vida con los libros que voy a leer y dije vale, o me espabilo, o voy a leer mucho menos de lo que me gustaría, con lo cual leer antes de ir a dormir para mí es una obsesión y luego dos, dos puntos yo creo bastante básicos pero que intento perder de vista que es cada día poder compartir un espacio uh, de calidad con mi mujer, y pronto con mi hija, porque seré padre en, en pocas semanas, con lo cual asegurarme, muchas gracias, asegurarme que tengo el tiempo de calidad para aquí. Y luego hay una frase, tengo otro mentor histórico ¿verdad? de mi padre aquí en, en Cave, que es Johan, que es un, un socio de mi padre, que lleva más de 20 años en la compañía, y una persona también con mucho conocimiento, que él siempre me dijo, cuando, desde que empezamos a estar, a estrechar mucha relación, que es, rega cada día las plantas. Y eso es algo que siempre cae intentar reescribir por WhatsApp a un amigo que hace mucho que no escribes, a un contacto desde hace tiempo, sin ningún tipo de, ¿no? de objetivo, más allá de, o sea, muchas veces cuando haces un mensaje así de, de un tercero, ¿no? cuando generas un poco esa rueda, tienes un día un poco más complicado y ese mensaje muchas veces pues, te cambia un poco la dinámica intento siempre a última hora del día poder mantener ese contacto con, con las personas más cercanas y que, y que al final quiero, ¿no? chulo y qué buen consejo ¿eh? regato Aparte, tiene, tiene varias lecturas y todas son buenas Rega todos los días las plantas me gusta me gusta eh, francés que enhorabuena por lo que estáis consiguiendo me flipa enhorabuena a ti a tu familia a tu padre a todos porque al final a mí me, me, me parece tan bonito las empresas familiares no y que pues lo que estás haciendo tú ahora no como el sueño de tu padre llega a conseguir algo súper chulo y luego apoyan ese sueño entras tú y los y haces algo todavía más grande de forma conjunta, creo que tiene, es tan bonito, está tan encima en la cultura de nuestro país, que lo uh -huh. tenemos como que potenciar y dar más visibilidad, ¿no? Que, no, que no tenemos que darlo por, por sentado, y por eso me parece, además de lo que habéis conseguido, que Cave es un ejemplo chulísimo de eso, ¿no? De, de empresa familiar que se reinventa, que se adapta a los tiempos, que es capaz de transformar un sector con mucha ambición, pero manteniendo esa esencia familiar también que, que mola mucho. Sí, es esa es, es balanza que decimos entre el elite familiar y esos valores de, de casi de campesinos, de campo y de proximidad, con un poco la ambición y la transformación global. Creo que de ahí sale un, podemos decir, casi una receta con ingredientes semi secretos que juntos entre ellos, pues, hacen una fórmula de, de éxito, sobre todo como base para luego poder construir lo que estamos construyendo. Entonces, ahí radica mucha parte del éxito de, de Keith. Justo. Pues nada, quien esté pensando en los muebles como he hecho yo hace poco a Cave Home, ¿verdad? CaveHome.com, como es el dominio yo creo, ¿no? Sí, CaveHome.com, exacto. Pues hay todos o a comprar muebles. de proximidad. Claro. Eso, o en vuestras tiendas físicas, sea como sea, a tenerlos en cuenta y a seguirlos de cerca porque vais a seguir petándolo muchísimo. Seguro estoy de ello. Pues muchas gracias, a que así sea eso es, muchas gracias a ti y a todos los que nos estéis escuchando, como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo